El portavoz del Pentágono, John Kirby, aseguró este martes en una rueda de prensa que Ucrania ha recibido aviones y repuestos militares para reforzar su contingente. Kirby señaló que en el Donbass, Ucrania libra un férreo combate contra la aviación rusa y ahora contaría con aviones de combate y piezas de repuesto para aeronaves dañadas o fuera de servicio. Así, las fuerzas aéreas ucranianas estarían mejor equipadas que hace dos semanas. Sin embargo, no especificó ¿De qué tipo de repuestos ni de qué aparatos se trata ni su origen? Ampliamos informaciones con José Díaz de Briceño en Washington. José, Estados Unidos envió aviones de combate a Ucrania para reforzar su fuerza aérea y se espera además que el presidente Biden anuncie otro gran paquete de ayuda militar a Kiev. ¿De qué se trata? El presidente Biden eh, aseguró hoy al ser cuestionado por eh, reporteros eh, en un viaje al estado de New Hampshire que sí, que Estados Unidos estaba listo para dotar de más eh, piezas de artillería a Ucrania dada la nueva ofensiva en el Donbass por parte del ejército ruso. Eh, en este momento recordemos la ayuda estadounidense ya ronda los 3 mil millones de dólares en ayuda total y el paquete que se está preparando de acuerdo con diversos funcionarios no identificados, eh, citados por medios estadounidenses, es que podría ser muy similar al paquete ya anunciado la semana pasada de alrededor de 800 millones de dólares, que incluía desde drones, botes, así como piezas de artillería y rondas de artillería para nutrir a las fuerzas ucranianas. Hoy, eh, Matt Miller, uno de los funcionarios eh, del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo eh, que las rondas eh, de eh, justamente de artillería en Ucrania se estaban usando muy rápidamente. La semana pasada fueron eh, dotadas con 40 mil eh, piezas, eh, eh, piezas de artillería y ahora necesitan aún más eh, de abasto las fuerzas ucranianas y es por eso que se cree que la próxima semana o en los próximos días eh, las fuerzas estadounidenses estarían entregando esto dado que se están gastando alrededor de mil rondas de artillería eh, durante, eh, cada día de acuerdo con el Pentágono. Mm, José, aunque Sergei Lavrov asegura que ha comenzado una nueva fase más dura en el este de Ucrania, el Pentágono piensa que lo peor está aún por venir. ¿Qué se espera? El Pentágono ha sido muy conservador en sus estimaciones, asegurando que lo que estamos viendo en este momento es apenas el preludio de las grandes operaciones en el Donbass. De acuerdo con eh, fuentes del Pentágono que hablaron con periodistas, en estos momentos hay 78 grupos tácticos de batallón rusos en Ucrania eh, que, y que en algún momento llegaron a ser hasta 120 eh, de ellos. Y sin embargo, el número va aumentando a medida de que eh, los, las tropas rusas... ...se van preparando a esta operación en el Donbass... ...de acuerdo con el, eh, el Departamento de Defensa estadounidense. De acuerdo con el Pentágono, las operaciones militares... ...están concentradas alrededor de Donetsk y Siun... ...las ciudades específicas y sin embargo sabemos... ...por el ejército ucraniano que estas son mucho más amplias. De acuerdo con eh, las eh, informaciones estadounidenses... El, el, ...algunos de los grupos de batallón están eh, básicamente... ...atorados en la ciudad de Mariupol que todavía... Los, eh, las fuerzas ucranianas uh -huh. no, eh, de, no dejan de defender a toda costa y es por eso que se espera que en los próximos días eh, Rusia lance un ataque fuerte para intentar trasladar esas fuerzas hacia el Donbass. Muchísimas gracias José Díaz Briseño en Washington.